Entonces el proceso del enhebrado es exactamente igual. Acá la aguja cómo va posicionada. Eh, igual, con la canal para.. O sea, la canal larga hacia afuera, que es el derecho de la, de la aguja, entonces se debe enhebrar hacia el lado derecho. Correcto. Entonces el inicio del enhebrado es exactamente igual. Bueno, aquí como esto es. Aquí. aquí lo hacemos una sola pasada Por lo que así lo hago supremamente grueso Igual está la tensión Del largo de la colita Así Aquí Generamos el tirahilo Que quede haciendo esta función Luego la metemos aquí para arriba y ahí a la palanca tirarlas ok luego aquí aquí y aquí listo y vuelve a hacia adentro I <clears> you. <throat> Inicialmente se había dicho que la letra A y la letra B es el remate inicial. Entonces en el momento que la aprendemos, prendemos, ello me va a aparecer un número. Entonces decimos que dos puntadas adelante, dos puntadas atrás del remate inicial. Y activamos el remate final, C y D. Lo mismo, dos remates, dos puntadas adelante, dos puntadas hacia atrás. Ahí ya queda listo el remate. Ay Gómez, qué pasó ahí. Doblar o no. algo así de resto, por ahí 10 años le dura. Pues eso es la intención, que esa máquina dure hasta más. No, la máquina como tal, sí Pero digo yo, la franjoína Que eso sí presenta desgaste Pero eso dura mucho rato Ahí por qué no corta, está muy tenso. Se le falta un poquito de tensión. Entonces ahí lo que le hizo fue quitarle. Se ponele acá. ¿Aumentarle o quitarle? Sí. Decíamos que, que, al igual que la otra, el A y el B son remate inicial y remate final. Entonces, acá la máquina trae unos programas ya preestablecidos para que nosotros use. Entonces, en el programa 1, en este programa 1, para que se haga nuestro. Es en el programa 1, ¿en dónde se ingresa para enterrar los programas? Ahí, sola, ahí. Sola o sea, uno una. la prende y ahí aparece. Sí. Ok. Entonces, programa 1 se va a llamar costuras libres. Es decir, que cose y cose hasta donde quiera y hace lo que quiera. Programa 2, programa 2 se va a llamar costura programada. Una sola costura. ¿Cómo hago para visualizar qué tengo en ese programa? oprimo la tecla función y me muestra la E y dice que no hay puntadas grabadas digamos que quiero hacer una una sola costura de 10 puntadas ¿Sí? entonces oprimo ENTER y salgo con función y ahí me va a hacer solamente esa solamente esa ¿listo? Ahí son 10 puntadas los que hay. Sí, las que yo le programo y si quiero programarle remate inicial y remate final pues lo activo de una vez cuando estoy haciendo la grabación debo de una vez activar remate inicial, remate final y corta hilos entonces digamos que voy a hacer una de 12 puntadas le activo el remate inicial con dos puntadas para que no se vea muy grueso remate final y corta hilos y luego en, salgo con función dos veces entonces ahí va a ser ¿Dónde? remate inicial 12 puntadas y remate, remate final. final así tenga todo el pedal oprimido ella me lo, va, me lo va a hacer no le va a hacer nada más ok programa 3 el programa 3 se va a llamar se va a llamar cuadros o sea o hacer cuadros o rectángulos es decir que ella hace un, un espejeo que está como e y f Entonces lo espejea y voltea y queda como un cuadro o como un rectángulo entonces como hago para grabar o cómo hago para saber que hay ahí oprimo función y ahí re, reprogramo lo que la cantidad de puntadas que necesite digamos 6 puntadas y en el f si es un cuadrado pues obviamente 6 puntadas de una vez activo el remate inicial remate final y corta hilos y me salgo con función dos veces entonces ahí me va a hacer un cuadro ella automáticamente para y sube el pie 2 3 4 okay. eh, eso puede quedar grabado ahí y después graba otro en otro programa el número 4 el número 4 es para hacer pre, prenses como en las faldas de que usan princesitos, como las faldas colegiales entonces digamos que eh, lo visualizamos con función digamos que programamos seis unidades seis puntadas es algo confuso entonces pues aquí empiezo a coser hago el prense hago el prense coso hasta donde va el prense toco una sola vez el rematador y ella automáticamente se devuelve la cantidad de puntadas que yo le haya dicho Y eso se hace para para uniformes escolares listo entonces pues ahí quedan los prenses usted sabe que todos los prenses se deben de hacer con remate para que no se desbarate bueno eso sería que no me está molestando luego es que el hilo es muy grueso bueno entonces continuamos ahora el programa 5 el programa 5 es para hacer más de dos de dos mmm, costuras programadas por ejemplo una l tiene dos costuras. Un triángulo tiene tres costuras. Un cuadro con, con una X por dentro. Tiene siete costuras. Entonces todo eso lo puede grabar. En este. Entonces. ¿Cómo hago para visualizar? O primo función. Y me va a decir. La primer costura. Entonces voy a hacerle uno de ocho puntadas. Un cuadrado de ocho más la cruz por dentro. Ocho. Ocho. 8 va a la primera cruz digámosle 10 digámosle 8 y digámosle 10 uh -huh. y ahí activo remate inicial remate final y corta hilos y me salgo con función dos veces y me voy pues obviamente para la primera postura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso sí es puro manejo ya, ¿no? Seis Siete ¿Listo? Entonces acá hay que dar con su cuadro que es lo que no se necesita para hacer los morales con, con esa X Ajá. Pues, y así sucesivamente 1 2 3 4 aquí hay una Aquí hay una función que yo, digamos, ahí yo le puedo anexar una puntada con este. Un solo toque. Pero ahorita lo hacemos. Listo. Eso se hace activando esta tecla. La prendo. Y eso se llama corrector. Entonces aquí, corrector. Entonces le abro con C, lo activo. Le doy enter y me salgo con función. Entonces, a ver si es verdad. Y estaba en el programa... Cinco. cinco. Entonces, por ejemplo... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. eso es, y va hasta el programa número 9 es decir que cualquiera de 5 para arriba puede dejar grabado lo que usted necesite eso sí tiene memoria y lo puede usar de aquí a un año, ahí está guardado y puede hacer las modificaciones y anexarle lo que usted necesite ejemplo, si yo estoy en el 5 y quiero anexarle más en el 7, me abro con función y activo la 8 y si son 10 pues 9 10, en fin todo lo que usted necesite hacer listo listo sí. ok esto para que es este f2 y sí, el... ya entonces con las... bueno entonces eh, las teclas su función son las siguientes si yo estoy en un programa, o sea, cuando estoy trabajando la máquina como tal, este debe estar apagado. ¿sí? Solamente lo uso cuando estoy grabando los programas, las costuras. Lo prendo para que me funcione. Si estoy en lo normal, en una costura normal, yo lo llego a prender, entonces ya no me va a cortar los hilos. ¿sí? O sea, tiene doble función esta. Cortar los hilos o no cortar los hilos. Todas las funciones que estén encendidas son las funciones que se van a ejecutar. ¿Sí? Entonces, ahora, este, esto significa las dos primeras puntadas al inicio en una velocidad baja. Se va a notar más en esta, en este programa. Cuando yo arranque la máquina, ella, la primera la hace sí, y ahí se sí arranca de... ¿Sí? Entonces, es, es la, Eh, entonces, bueno, decía puntadas lentas al inicio. este se me vuelve un pulsador de puntada para no estar haciendo acá y poder generar la maquinada, al caso que se me haya generado puntada, media puntada, ya media puntada, ya media puntada, ok Listo. Eh, entonces, ahora. Este remate inicial. 6D remate final. Este se me va a hacer como una presilla, como un rematico, como un atraquito. Entonces de aquí yo le cuento la cantidad de puntadas que sea el largo del, del remate o del atraque. Digamos 4 puntadas. Igual 4, 4, 4, 4. 4 adelante, 4 atrás, 4 adelante, 4 atrás y 4 de adelante. Entonces, ahí lo va a hacer. ese es eso es todo lo que hace no le va a exactamente nada bueno listo okay. ok entonces ahora con estos son para aumentar o disminuir valores en cuanto a lo que ustedes tengan ahí programando Por ejemplo con este cambio los programas o con este cambio las, las eh, Ah no, ya está grabado. Entonces tengo que abrir función. Por ejemplo, con esto aumento o disminuyo los remates y con esto cambio cambio los valores. De acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ok. Ahora, eh, cel, cel. Si lo oprimo una vez me va a mostrar la velocidad de la máquina. Si yo quisiera bajarla la puedo bajar así. La vez pasada la dejamos a 3.000, ¿no? La otra... no, la otra está a 1.400, yo la dejé. Sí. Bueno, su ya sabiendo. Entonces, lo primo, una vez y ahí automáticamente me muestra la... Ese es el número de puntadas por minuto, sí, las revoluciones por minuto. Okay. Entonces, ahí ya, ya puede salirse de ahí. Si lo primo funciona, me va a mostrar la velocidad de los remates. Porque aquí me prendió la luz. Ok. Pues, entonces eh, y aquí bueno función es para ver las funciones de las, de las costuras programadas y enter pues para, para dar en confirmar valores entonces, uh -huh. eso es realmente lo que sirve la máquina esto se llama un rematador electrónico por ejemplo si yo estoy aquí en puntada libre Entonces si yo hago esto acá, voy trabajando, con esto lo puedo rematar también, ¿sí? lo mismo que hace esta palanca, Entonces, solo que esta me queda más rectita. sí eso es lo que hace realmente la, la máquina. El nivel del aceite, eh, la volteamos y ahí tiene un nivel de aceite. Y debe permanecer así de limpia la máquina. Ok, aquí está el nivel del aceite. Debe estar en el medio de los dos. Para que mantenga full la limpieza la máquina como tal. ¿Cómo se sostiene para poderla vender? Ustedes se prende de acá y e igual la devuelve así. O para prender, para voltearla, se coge de acá y pone la otra aquí. Es para evitar que se vayan a machucar los dedos. Ok, porque es igual se sostiene. Y así es. Así es. es esto ahí está esa imagen ok toque eso es todo, ay, 16 y estamos en el programa 5 cierto 18 19 20 entonces quedaron del 1 al 5 ah, no del 1 al 4 creo que de 8 puntadas el quinto creo que son 10 Después 8, después 10, y de ahí le metió de a 3 ¿sí? sí, para, sí, sí, para, sí, para sí, que sí, me sí. visualice. Exacto, cuántas... Listo. Ah, o sea, tiene 20, pero menos 19. No siempre dice. Es... Ok. No, si sí, son Entonces 19. Ah, no. Sí, no 20. 20. Uh -huh. Y. Para que tenga remate inicial y final Antes de salir de la programación Se lo coloca Yo, acá, acá Y corta hilo lo también sí, Pero la función, esto es para no cortar hilo O es para cortar hilo para, Cuando estoy programando Es para cortar hilo O sea, ahí lo activaríamos para que corte, para el, que hilo. corte el hilo Ah, sí, ok. corte sí. o sea, La estoy regresando otra vez a hacer. Bueno, si Mercedes ya sabe cómo es para que empiece a borrar ahí y lo puede borrar todo. Pues dejemos la configurada de una vez a, a los, a, a los cuadros al o sea, que sí, hicimos. Y ahí está configurado entonces para que, pues si se necesita una puntada adicional, pues con... ya, sí, ya quedó, Pero una pregunta, digamos, si yo necesito la puntada de reversa, o sea, de, de para atrás, pues ya este no cumpliría esa función, ¿o ¿no? sí? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, mira, esta me funciona, aquí no me funciona, ¿cierto? ¿Con qué número estoy? Por ejemplo, aquí no me funciona, ¿cierto? O sea, yo puedo echarle reversa ahí. Ah, bueno, ahí. Pero si yo voy trabajando... Si yo voy trabajando, me he echo reversa. Ok. Pero pero si la tengo quieta, me da la puntada. Ok. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando la máquina está trabajando en una costura, yo puedo echar reversa. Si, pues ahí no está difícil, entonces digamos en costura 1. Eso, entonces ahí yo, yo voy en el trabajando, puedo echar reversa. Ok, pero si la máquina la tengo quieta, entonces me da esa una pintada. Eso es. Bien, también. Disfrute su máquina al 100%. Y cualquier inquietud que tenga cualquier cosa nos llama y nosotros estamos prestos a servirle recuerden que tiene 7 eh, perdón 6 meses de garantía bueno